confusión. La desordenada muerte despertó, desquiciada y hambrienta, arrojaba tajos a la herida. Una vez, una vez, otra vez, y el cuerpo amordazado se afligía en el calor maléfico insaciable que rajaba cabezas y cuerpos, pálidos huesos de extremo a extremo, era la prisión desmedida y desigual, pastizal de mil lenguas abiertas, árboles descabezados, arenas de audio y voz se alzaron, letales, sarcásticos, en el babel del orbe. La desordenada muerte rompió sus ojos y fue entonces que jaulas de cemento se abrieron voraces con el fuego de los grilletes, cuelgas del cielo raso, enredándose en las escaleras, trepa sobre ruedas y durmientes, cuervos sobrevuelan, aguijoneados por alaridos de presa, despechados y violentos, furiosos, mortíferos y delirantes, en un tiempo tan largo, difuso, confusión coronada como una espada clavada en la cáscara, una vez, una vez, otra vez, es la congoja de multitudes, agazapándose, sujetando el terror, inermes niñas de flores mutiladas, desamparados niños de pecho, en la histeria sin lámparas ni candiles, la desordenada muerte abrió sus párpados, y un temor de hielo agarro todo el pecho. La angustia en olas y tierra, en los cuatro puntos cardinales, témpanos desbordantes, abrazaron canas y llanto con un ruego inútil. Boca abajo en el desierto, pobre y febril, la carne y los nervios transpiran sangre, tus pasos y los míos huyen, en el redondel de la mazmorra, como si pudieran subyugar esta muerte loca que besa y te deja o abraza con el mismo furor, desarrapado y doliente. Gracias.